¿Qué pasa, chicos? Soy Killer y hoy os traigo una especie de blog, experimento, eh, primer contacto. Eh, yo soy eh, habituado de comprar en Amazon y, y en AliExpress y cosas así. Y bueno, y aunque yo ya conocía a Whiz, pero me dio hace una semana por probarlo. Eh, ya sabéis que Wish eh, es otro método de compra como AliExpress, pero con unos precios desorbitados en plan demasiado barato hay muchos vídeos en youtube donde o youtube donde diversos usuarios han comprado por ejemplo una gráfica de gama alta eh, por un precio de risa y la han analizado y luego han visto que no es lo que es que es otra cosa bueno yo os voy a mostrar un primer contrato con Wiz y cuando me lleguen los artículos que he comprado haré otro blog analizándolo viendo si en realidad es lo que me han ofrecido una porquería. Vamos a quitar esto que veáis un poquito la página. Y yo, yo, yo, yo pongo en en el tema. Como veis, Wish tiene precios desorbitados. Si os doy cuenta, un móvil por 31 euros. Pff, leche. Joder, es que. Si lo abrimos y lo vemos, porque hay que analizarlo todo. Vemos, vamos a irnos a descripción. Vemos que el móvil tiene 6 pulgadas. ¿Vale? Tiene 4 de RAM y 32 GB interno. Y tiene un Android 5.1. Y dice, oye oh, qué guapo! Pero la resolución de la pantalla ya cambia. Vemos, ¿Veis? Es así tiene una pantalla de 6 pulgadas, pero luego no, tiene, no es ni Full HD. La pantalla es una porquería. Luego vemos con un octa-core de 1,2, pero vamos. Y no tiene 4G que hoy en día se usa el 4G por lo menos por mi zona bueno la cámara podemos vamos a quedar nada más que de 5 megapíxeles no llega a ser ni de, ni de 13 megapíxeles como es mi móvil actual que es una cámara muy buena una foto muy buena la verdad es que sí el móvil vale 31 euros y se podría usar como una tablet porque pff, ya veis ni eso pero bueno está bien por lo que nos ofrecen 31 euros está bien vale bien más cosillas que podemos ver en Wish. Por ejemplo, un si quieres dedicarte a jugar al push en la vida real, porque tiene una mira, una mira, una mira telescópica para poder hacer de franco tirado. Vamos, eh, son cosillas. Una cámara de espía por 4 euros. más móviles súper baratos. Vale, eh, alguien te ha visto por aquí una cosilla muy interesante. Tarjeta de memoria en micro SD por 2 euros. ¿Esto qué vamos Vamos a reír. ¿Esto qué es? Mirad. PCI Express, eh, una gráfica de una GTX 960 de 4 GB. no original. Dice que no es original. yo asocio a que no es original. ¿Vale? Bien, a ver, aquí se que tiene con 4 GB de R5. Venga, si le damos a la descripción. Aquí no pone todo lo que es. Una PC Express, una GTX 960. Para ti, para Tamo, Todas las especificaciones. De hecho, de esto hay muchos vídeos. Vale, por internet de varios youtubers. Lo mejor que, que podemos hacer es mirar las calificaciones de la gente que la ha comprado. Si la ha comprado antes alguien, pero esto. Lo malo que hay es que por esa gente. Bot. Que esto que ellos mismos hayan creado para comprar. Es decir, para. para atraer al público. Vale. Es eh, sí, son como si vemos una mierda, son una moca y ya hay moca posada, pues hay moca en esa mierda porque la mierda es buena, por pues lo mismo pasa. Muchas veces no hay que fiarse y hay que buscar siempre valoraciones en internet sobre el artículo y la tienda. Bien, pero no vamos a jugar a, a, no vamos a juzgar a la tienda ahora mismo, ¿vale? Yo nada más, eh, nada más entrar en la tienda, registrarme y ya me recalaban una serie de artículos gratis. Solo, lo, solo tendría que pagar los gastos de envío y eran dos euros. Lo veía bien y accedí. Veis un lector de CD o DVD USB por 10 euros, que está muy bien. La verdad, no voy a que no. Encima, Burner, encima es grabadora y lector, que está muy bien. Micro SD por 5 euros, que está muy bien. Por ejemplo, mira, 128, 7 euros. Está muy bien. Bien, sin más. Esto yo invito a que entréis en Wish y lo ojeéis vosotros mismos. ¿Eh? Yo creo que al fin y al cabo va a ser saber comprar y no dejar que nos engañen. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Bien. Yo que he comprado, que estoy a la espera de que me envíen y cuánto me ha costado. Yo voy a decir que solo me he gastado 10 euros en todo lo que he pedido solo me he gastado 10 euros 10 9,80 dólares por así decirlo ¿Qué he comprado vámonos a vamos a ver vamos a ver la foto no quiero ver quiero ver lo que tengo a la espera lo que tengo eh... bueno también hay que decir lo que hay oferta de relámpago que si le damos aquí, nos giran esto y nos ofrecen tantos artículos 75 ofertas que puedo comprar en un plazo de 10 minutos ¿Vale? Así, me hacen oferta No sé si son ofertas a mí o son ofertas que ya existen ¿Vale? Mira, un Galaxy Mira, 4 en 80, casi se agota Seguramente, seguramente, ¿ves? Una, una carcasa Por eso hay que tener cuidado porque la carcasa, que por 4,80 también No sé yo si también o no. Un M2BAN. Mira, esto a mí me lo han regalado. Gratis. Solo te he tenido que pagar 2 euros. Ya os digo, la cosa teniendo en su precio. Queramos o no, la cosa teniendo en su precio. Ahora esto. Una RAM de 16 GB de DR4 vale por 28,80. Pues mira. Lo veo de lujo. Lo veo de lujo, 28.80 Una DDR4 16 GB Pues ya habría que ver Qué tipo de RAM es Vale Es que lo digo que No te puedes arriesgar mucho con esta cosa Lo bueno que bueno eh, Lo bueno que tiene esto es que La comprador si el artículo no es A lo que te han enviado Te pueden hacer contra reembolso sin problema Eso es lo bueno, ahí en la página web por lo menos Te lo hace pero bueno, yo que tengo comprado, esto me lo guardo, porque lo veo muy bien y ya sería cuestión de investigar, a ver si es verdad. Vamos a ver, Express, pues, cosa que te peguen rápidamente y vale un poquito más. Pero yo que tengo pedido, a ver si lo encuentro por aquí, porque desde el móvil sí lo puedo ver lo que tengo pedido. Pero a ver si lo encuentro y lo muestro, porque estoy grabando desde... Grabando y no quiero editar, así que lo quiero es verlo rápidamente. Perfí. Vale, pero quiero ver lo que tengo aquí. Mira, mira, quita, quita, quita, quita. Vamos a ver. Mira, os voy a enseñar lo que yo he pedido, ¿vale? Y lo que me ha costado. Yo estoy a la espera de que me llegue un disco duro. Supuestamente de 3 terabytes. Supuestamente, no sé si tiene 2 o 3 terabytes. ¿Vale? De, 3, de USB 3.0. Un disco duro externo. Supuestamente, no voy a abrirlo porque no quiero leerlo ahora mismo, Vayamos creo que es otra cosa, pero yo fue lo que leí Supuestamente es eso, me ha costado 5 euros ¿Vale? 5 euros fue lo que me costó, vamos a verlo 4 euros, me ha costado Eso por ahí, ahora, lo mismo luego es una, una, una carcasa ¡Que me llega una carcasa! De lujo, por 4 euros la carcasa también me viene de lujo porque también tengo el disco duro que puedo usar. Para meter en la carcasa. Otra cosa, un dron gratis solo he tenido que pagar. ve Uy, este producto se marcó como, ina como inapropiado. Vamos a ver por qué. Lo mismo lo han quitado porque era engaño por la tienda. Pero bueno, me pone que está enviado. No sé por qué pone inapropiado. El caso que yo he pagado por este artículo gratis. Solo he tenido que pagar los gastos de envío que han sido 2 euros. Y según decía en el, en el producto, es eh, un dron con wifi, con una cámara de 180p, ¿vale? O el dron entero. es decir, no era ni pieza ni carcasa, era el dron entero. Solo me ha costado 2 euros. A ver lo que llega. A ver lo que llega. ¿Qué más he pedido? Fue enviado, ¿vale? Fue enviado, bien. Esto fue lo que me han regalado. Solo lo tengo que pagar. Los gastos de envío. envío otro de euros. Y esto. que Pedí una micro SD. ¿Vale? Por 3 euros. Aquí pone esto porque no ha subido el precio. A mayoría que lo pedí de 128. Me costó 3 euros. Esto no me, ha, no me ha costado. No porque ya digo, yo he hecho la cuenta. Y a mí solo me han cobrado 10 euros de todo. ¿Vale? ¿A qué hora hay? 4 euros me han cobrado, nomás. De 128 para mi cámara, eh, para mi GoPro, que tengo ahí. Como me voy este verano, la, la voy a usar. Ya tengo ahí memoria de sobra para poder, para poder grabar. Pero Batín, buena marca. 128. Ahí va. En total me he gastado únicamente... 10 euros en todo esto ¿Me llegará? Supongo que la fecha máxima es a principios de junio Entre el día 8 y el día 10 de junio Es la fecha máxima de llegada Es como al día pre Te dan un plazo de dos meses Pero luego tardan como mucho dos semanas o un mes Es decir, en cuanto me llegue todo ¿Vale? En cuanto me llegue todo Cogeré y volveré a hacer un vídeo con el, con el unboxing Y veremos Qué tal vale Veremos qué tal Es lo que no ha llegado Porque aquí hay cosa desorbitada Porque mira, ahora mismo me ha salido Os lo voy a volver a mostrar Esto Una Una borda esta, vale Por 5,70 Ahora, para mí Que lo que en verdad venden Es ¿eh? esto carry bach hay que leer bien el título por si acaso ¿Ve? la mochila es muy bonita hay que tener cuidado porque había aquí un artículo que por 5 euros que ponían en la foto de una bicicleta pero si entraba luego no era la bicicleta lo que era era la, el soporte para la botella mira Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Esto esto ya la apoya. Mira, mira, mira. Una GTX 1060. Vale. Una GTX 1060. Por un euro. Pero si vemos bien, pone Video Card Adapter Cable. Es decir, lo que en realidad te están vendiendo es esto. No esto. Lo que en realidad te están veniendo es esto. Hay que tener cuidado. Descripción. ¿Veis? Un, un cable SATA, Power Side PCI, PCI Express. PC, Hay que tener cuidado con eso. Porque leemos bien, nos ponen la foto, nos atraen como la mierda, la mosca. Y sin querer decimos, hostia, que vale un punto de ver un cable, una mí una mi por eso hay que tener cuidadico con lo que vemos en wish recomiendo la página pues mira eh, por ahora veo cosas que si se es un poquito listo puede comprar cosas a muy buen precio vale si es un poquito listo se pueden comprar cosas a muy buen precio ya os digo eh, el resultado lo diré estamos el vídeo grabado este vídeo lo he grabado el 25 de abril Supuestamente me tienen que llegar a mediados de mayo, ¿vale? Si no me llega a mediados de mayo, me llegarán a principios de junio. En cuanto esto esté preparado, ya lo tengo aquí, yo os haré vídeo. Mientras vosotros me podéis decir lo que sería, pues bueno, eh, vuestras opiniones, qué pensáis y si ya habéis comprado en Wish. Yo por ahora donde más he comprado ha sido en AliExpress, ¿vale? Y en Amazon. De hecho, en AliExpress me compré mi móvil actual. Un Nubia, un ZT Nubia Mac 7 Aquí lo veis, He quitado mi carcasa Muy buen móvil Muy, muy, muy buen móvil La verdad Me encanta, estoy súper encantado con él De hecho me va todos los juegos Android que hay hoy en día Muy potente, muy bueno Con muy buena cámara De hecho me informé en el foro de h de h, de h es? Mania, Muy buen foro si queréis saber sobre móviles y demás. En fin Acabo ya, lo dicho, eh, espero que os haya interesado o haya seguido de algo este mini blog, que me gusta cada aquí tiempo, que os haya parecido interesante, que haya aprendido algo y ya sabéis, eh, dentro de un tiempo, cuando me lleguen los artículos que he pedido, lo veremos. No tenéis ni desperdicio de perdizio, no que entréis en la página y echéis un ojo porque hay cosas que decís, ¿Será verdad esto? A saber. En fin, sin más, soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo directo y demás. Hasta la próxima. Adiós.